Bueno, afrodescendiente, eh, consideramos a partir de las investigaciones que es todo aquel habitante, en el caso de en Costa Rica, que tiene un pasado o un familiar, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo procedente de, de África. Eh, y entonces eso hace que eh, la presencia afrodescendiente en el caso de Costa Rica sea muy antigua y que se inicia desde la llegada de los primeros contingentes procedentes de España Sí, efectivamente y yo lo complemento digamos desde el punto de vista general ¿no? eh, a nivel general se plantea que son las personas que han salido de África y llegado digamos a la diáspora fuera de África eh, que no han nacido en África son las eh, personas de ascendencia africana o afro, afrodescendientes pero también desde el punto de vista político el término se ha posicionado a partir de la conferencia eh, mundial contra el racismo en, eh, ese, en ese proceso hacia la conferencia mundial en Durban en realidad el, el término políticamente se posicionó a partir de la preconferencia de Santiago de Chile en el, en el año 2000, en donde algunos incluso dicen que entramos como negros y negras y salimos como afrodescendientes, de manera que el, el término es más que nada digamos de posicionamiento político para involucrar a todas las personas independientemente de su nacionalidad en la diáspora Claro. y muy importante eso que señala porque con el término negro personas negras que también mucha gente lo utiliza mm. no permite historizar de en cambio el afrodescendiente el concepto permite historizar la mm. historia no empieza cuando la gente es bajada de los barcos de manera violenta la historia empieza en el continente africano. Y entonces sí. es una manera, es importantísimo eso que, que mencionas, porque sí, es una sí. manera de posicionar el derecho a tener una historia, el que todos los individuos... Eh, el derecho eh, a saber esa historia de, también. Claro. Sí. Y déjame preguntar, ¿eh, ¿crees que ese, termo, ese término es distinto a lo de afro latino? Yo diría que más bien es un término, el término afrodescendiente cobija a afrolatino. Como afro-norteamericanos también. Porque, sí. qué sé yo, Obama es también un afrodescendiente. Es un afrodescendiente. Sí. Este, hay afrodescendientes, como bien lo señalabas, es parte de los movimientos de la diáspora. Mm. Algunos en el siglo XVII y XVIII, pero también en el siglo XX y XXI hay afrodescendientes. Gente que africanos que migran y que tienen hijos y Obama creo que es el mejor ejemplo de que es afrodescendiente y, y, y para puntualizar desde el punto de vista censal ¿no? por ejemplo eh, en la ronda censal para el año 2000 que salió pues las discusiones desde los diferentes seminarios de la CEPAL algunos países tenían que categorizar eh, el aspecto de autoidentificación y autorreconocimiento porque al, algunos um, afrodescendientes eh, dicen, no, yo soy negro, otros dicen, no, yo soy caribeño, uh -huh. otros dicen, no, yo soy mulato. Uh -huh. Entonces, todas esas categorías, eh, como dije anteriormente, entran bajo la sombrilla de afrodescendiente, uh -huh. a pesar de que esa es la forma de que las personas se reconocen a sí mismas, se autoidentifican, ¿no? Sí. Porque el término afrodescendiente es, es, es reciente, pero muchos y muchas siempre se han reconocido como negras o como negros claro. o como se dice en Panamá, ¿no? Yo soy antillano, caribeño, pues antillano. yo soy caribeño. Sí.